Sobre este programa lo, lo importante es que nosotros con, con la gente, con el Consejo Deliberante, con los centros vecinales y con toda la mesa de gestión que se arma a través de la sala de situación, nosotros vamos a poder articular muy bien este, la promoción de la salud, que es, diríamos, el arma más importante que tiene la salud. Es mucho mejor prevenir que, y además es más barato. Y la verdad es que estamos... ...cumpliendo una etapa más de, de este programa extenso... ...que tiene varios, varias etapas que este, el, este municipio lo está, la está cumpliendo a tabla y va a ser muy importante que este municipio se, se declare municipio saludable entre, entre, eso, entre esas etapas, este, porque le va a dar un cartel diferente, para eso hay que cumplir muchas metas, de las cuales las están cumpliendo, y es muy importante este programa que se pueda desarrollar, porque... Es la articulación máxima que puede tener diríamos, la población con las eh, eh, instituciones que tiene el Ministerio de Salud y los programas que tiene. Entonces con esto nos va, nos va a dar pie para que podamos eh, bajar todos los programas provinciales y nacionales. En este caso es poder este, destacar la alimentación y llevar adelante eh, algo que hace bien a la comunidad, ¿no? este, poder tener los kioscos saludables, como por ejemplo eh, también en donde tenemos eh, el claro dato de lo que incide la alimentación eh, en los vecinos y hacer la parte que hace para la salud, que es la parte deportiva y trabajar desde distintos distinto ámbitos para este, tener una educación saludable Saludable, eh, como la comunidad merece, ¿no? Así que, bueno, este, hacer un trabajo en forma articulada para nosotros, eh, desde nuestro lugar, este, poder apostar a tener una comunidad sana en eh, donde podamos bajar, digamos, los índices de obesidad, de diabetes y, bueno, también como por ahí este, sabemos muy bien que nosotros por el lugar donde estamos este, es una provincia que también hay que eh, tomar en cuenta mucho lo que es el tema de la presión, ¿no? Realmente el trabajo que realizan los concejales es muy importante porque a través de la sanción de normas como el programa de alimentación saludable para jóvenes y adolescentes es muy importante, el programa de ámbito libre de humo, el programa del de consumo responsable de sal, también es un programa muy importante. Es decir... Eh, esta ordenanza viene a materializar eh, la responsabilidad que tiene el gobierno municipal en cuanto a su política de salud. Hoy los municipios han cambiado su rol, no solamente brindan servicios en cuanto a obras, servicios públicos, sino también eh, en cuanto al, a la promoción, concientización y prevención de enfermedades eh, eh, transmisibles, el impacto que, que, que nosotros esperábamos esto de, de que se sigan sumando actores, que se siga eh, participando de, de, de la concientización, de, de, de la visibilización de esta obtención de datos que siempre va a ser a los fines de eh, mejorar la calidad de, de, de salud, la, la vida saludable de los vecinos. Estamos en, en una etapa, eh, este programa tiene como escalones, eh, este, la, la primera etapa fue designarnos, constituirnos como, como un municipio que, que quiere trabajar en salud. Eh, fuimos asumiendo ese rol, presentando la sala de situación. Obteniendo esta sala de situación nos permitió, a través de otro programa nacional, obtener la estación saludable, la cual nos permite este, eh, cuidar al vecino de las enfermedades crónicas no transmisibles, poder hacer este, consejería de cesación tabáquica, medición de diabetes, entre otras cuestiones preventivas, el, así que ahora estamos, habiendo superado este, este escalón y seguir creciendo en la órbita esta de salud, nos permite eh, podernos postular eh, a acreditar como municipio responsable.